Chicos, bienvenidos a la parte 3 de esta gran serie en donde vamos primero con el club Estrella Rosa. Para los nuevos os dejaré en la descripción o seguramente en las tarjetas la lista de reproducción para que os enteréis de qué va todo esto. En el que tenemos un club y vamos luchando a por el ascenso. Así que ahí está la clasificación actualmente. Vamos a los primeros con 13 victorias, 39 puntitos. Así que vamos muy sobrados. La verdad, tenemos una gran media. Así que nada chicos, vamos a por el Villarreal B Vamos allá Villarreal B chicos, primer partido de la vuelta Vamos a jugar este partido Simulamos tres hasta que nos Bueno, simulamos unos tres partidos Hasta que nos encontremos un equipo fuerte Recordar que esta división nos la vamos a pasar un poco más rápido de lo normal Estamos en tercera división Así que es un poco aburrido estar jugando en esta división Seguramente ascendamos a segunda, así que... Ahí sí que vamos a tener que jugar más partidos Sobre todo con las palmas y Tenerife Que más ilusión jugar contra esa gente <risa> Que soy de las islas, obviamente Pues por eso A ver si presionamos Por favor, Day, venga No, va a mar Tiene pinta de que lo va a marcar, eh Martínez Vale, buena Ismael, buena defensa Vamos, Brian Vamos para arriba, Brian Vamos para arriba, Brian Sigue, sigue, sigue Esa es... Bien, para el medio, para el medio Ahí, ahí, muy bien yo van a hacer ¡Ojo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué pase mío! Gol de Arón, Increíble pase Increíble pase Gol, chicos, de la estrella Gol de Aarón, 5 goles en 14 partidos Llevará más, seguramente Así que 0-1 contra Pierre Albe Ojo, Giovanna Que Giovanna está un poco cerrado Venga ahí, llena de ahí, venga Es ah, José Juan Yoana de cabeza, Johanna de cabeza No Gol de Villarreal B, chicos Gol de Bedoya, chicos, 1-1 Mala defensa, eh, mala defensa ahí Termina la primera parte, 1-1 Contra el Villarreal B, yo creo que Vamos a ganar, yo creo que en la segunda parte vamos a marcar goles Así que vamos allá Que pase mío el pase mío a Joel fue increíble. Tenemos, es que tenemos un equipazo, realmente. Tenemos un equipazo, vamos a cambiar a Adrián y a... Este no sé por José Ju. Y al palanca que... El palanca nunca juega. No vamos a poner palanca por Miguel. Sí, palanca por Miguel. abarito, juega bien de mediocentro defensivo. Vamos, poquito. Ahí está, bien, bien, muy bien. Pásasela. Vale, bien. Vale, bien, tranquilitos. Brian, podemos hacer un pase largo, ¿eh? Ojo, lo veo Ahí está, ahí está Me ha hecho caso Me conoce ¿Qué pasa, Aarón? ¡Ay, Aarón! ¿Qué pase. Oye, Joel está jugando muy bien ahora Joel está jugando tremendo Álvaro, Álvaro ¿Qué haces yéndote en carrera, Álvaro? ¡Alvarito yéndose en carrera! No te creo Y lo hace bien <ríe> Y en Edei Donovan ¡Oh, qué toquecito de Donovan! Joel Ah Y la controla, se la pasa a Donovan Ojo Aaron, se la vuelve a pasar a él, no, la consigue No, la quita el real B Tiene pinta de que podemos quedar en empate incluso, eh Y como perdamos, sería la primera Bueno, y el primer empate también, hemos ganado todo Ahí está, Yeneday, bien, Adrián Donovan Donovan, está Aaron. Aaron taconazo a Yeneday Yeneday se puede ir en carrera, ahí está Yened, y sí, se va en carrera contra el Collano el próximo partido Este partido está interesante Nada, se la quita el es falso y nada, 1-1 uno, todavía uno, Santos, ¿eh? Era así como le grito, así tal No me acuerdo, tío A ver, Santos se la pasa a Ure Santos se la... Ahí está, Johanna Se la pasa a Alvarito Alvarito por la banda, ¿eh? Joel se le puede ir en carrera, se va en carrera, 1-1 1-1 Aarón se desmarca, se la puede pasar tranquilamente Y hacer un 1 contra 2 Pellito, gol de Aarón Vamos Sí, señor, Aarón 1-2 para el club fútbol estrella Ya está, así lo tenemos ganado ya Qué golazo, Aarón Los dos goles de Aarón y dos goles Y dos asistencias de Joel, perdón Qué pechito, eh Yo, pero vaya se le ha pegado Joel En vez de darse la raza, se lo ha complicado Pero bueno, aún así, gol 1-2, contra el B, y B Seguimos invictos totalmente Así que perfecto La posesión, de verdad, hay que mejorar eso ¿eh? Vamos, Genedei, Genedei, métete delante, Genedei Pensé que se había apagado la cámara por un momento eh. Sentí que se apagaba la cámara por un momento Bedoya Cambio del Vía Real Brian Brian se la pasa a Joel Joel Que hace Alvarito ahí arriba todavía Ismael Ismael se la pasa a Alvarito Alvarito por favor Si vas arriba Mejóralo Ahí está Ismael Ah Alvarito baja Qué pesado Que no vas a marcar Ojo, última jugada, se le va el balón y pita final Menos mal, hemos ganado el partido 1-2 y no se ha clasificado Así que, perfecto partido Chicos, nada, 42 puntos Le sacamos 8 ya al Barça B. Acordaos que nos interesa mucho El ascenso directo porque si no tenemos que jugar La playoff y es bastante larga Así que, prefiero ascender directo Y saltarme la playoff que no es tan importante Vamos a simular el partido contra el Alcoyano Y contra el Betis Vamos a jugarlo contra el Madrid-Castilla o no ¿O queréis? Vamos, vamos a ver equipos nuevos. Por ejemplo, contra el Betis B lo jugamos. Contra el Alcoyano, no. Contra el Madrid, lo simulamos. Contra el Castillo, lo simulamos. Contra el Murcia también. Contra Andorra, ¿no? Y creo que hasta Baleares. Hoy vamos a jugar hasta Baleares. Y el próximo partido. Y la próxima serie ya. No, no, todavía queda mucho, ¿eh? ¡Ey! ¿Por qué hay tantos partidos? ¿Qué jugamos? ¿Cuatro veces? ¿Cómo? Dos Tres ¿Cuatro veces jugamos? Espérate, ¿cuántos, cuántos real hay? Uno Dos Tres Mira que sí, tío No, hay tres ¿Y por qué hay tres? No tiene mucho sentido Chicos, lo simulamos todo una entera Una entera ¿Vale? Vamos a simularlo una entera Sí, vamos a simularlo una entera, gente Hasta el Betis B Del... De este, o sea... Queda mucho Vamos a simularlo todo Vamos a ver Recemos Empate contra el Alcoyano Cuidado 2-1 contra el Betis B Madrid-Castilla Perdemos contra el Madrid-Castilla Primera derrota contra el Madrid 3-0 contra el Castillón Uca Murcia 0-1 Vale, sí, perdemos contra el Madrid, eh Andorra Ganamos contra Andorra Ojo que este ya es calendario, creo, de traspasos Cuidado Baleares Creo que hemos ganado, por favor, dime que sí No lo sé, después lo miramos Barça B, 3-1, bien Periodo de fichajes abierto, lo voy a rechazar todo, o sea Ah, que hay copa, hay copa Hay copa, esperar, esperar, esperar Que esto se ha cambiado todo A ver, muchos mensajes Estoy entusiasmado de Adrián, gracias aaron dice, he probado diferentes. Aymar me dice, si realmente mi futuro pasa por seguir en este club, tendrás que. algo de confianza. Demuéstramelo. Le he puesto. Dale, nada más nada. A ver. Demuéstramelo, demuéstramelo. ¡Hay copa! De la red. No sabía esto yo. A ver, a ver, a ver, a ver, que hay copa, chavales, que hay copa. ¿Con razón hay tantos partidos? O no, no sé, la verdad. Esto es muy raro porque. Es la primera vez que veo en una liga que se juega tres veces. Ida, vuelta e ida otra vez. Eso es muy raro, eh. Ojo en la ronda 2 que eh, no la daba. No la. ni la jugamos, básicamente, ¿no? ¿Por qué la cámara se apaga? ¿Se está apagando la cámara o no? ¿En ningún momento se está apagando? No, no se apaga. ¿Y por qué si tú? ¿Y ¿Por qué te apagas tú? A ver. Pues nada, el tú del ano. Vamos a jugar contra Tudelano. Lo vamos a simular, no me importa la Copa de España. La verdad, la Copa de España no es, es la Copa Ref, esta rara. Lo vamos a simular también. Contra el Albacete, lo mismo. A ver, ¿hemos mejorado medias? He mejorado yo uno de media. Joel ha mejorado uno de media. Aarón creo que ha mejorado uno de media. Alvarito ha mejorado uno de media. Ismael ha mejorado uno de media. ¿O no? No, Ismael, sigue igual. No van igual, Miguel igual, Adrián ha mejorado uno, creo Y los demás igual Y domingo sigue igual Vale, bueno, está bien A ver la liga, a ver la liga, espérate Vamos a ver la liga La liga Este es el otro grupo, va el Racing primero Con una derrota solo, pero ha empatado nueve veces Y va primero el Racing de Santander Y Tudelano va O sea, es un equipo malo, o sí. Sea. Badajoz va noveno Lo siento con mi suscriptor Que me parece que no va a clasificarse al censo Y mi equipo Perdimos un partido O sea, que perdimos contra el equipo que dije que íbamos a ganar Perdimos un partido, pero todavía vamos muy sobrados en puntos Pero ¿Contra qué perdimos, tío? ¿En serio perdimos contra la... Contra el... ¿Cómo se, cómo se llamaba? Contra ese, contra el Baleares Perdimos contra el Baleares Que iba en el puesto 13 O sea, iba penúltimo Y hemos perdido contra el penúltimo pero bueno, vamos primeros bastante sobraditos Así que bien, ojo el Barça B que desciende de posición Y el Linares está dándolo todo, vale, bien, bien, bien Bueno, por lo menos estamos avanzando Vamos a seguir simulando después del Albacete Ganamos la Copa, dime que sí, 2-1, bien Liga, ganamos 2-1, bien Copa contra el me venga Ganamos la Copa contra el Gymnastic, ahora Liga contra el gimnastic Empatamos en la liga, uff, la liga es lo que más me importa, tío A ver, Sevilla B, empate, hostias, eh Uff, vamos a, poner, a simular contra el Betis Vale, 2-0 con Tapiarra, bien ahí Y al Collano, ganamos, bien Vamos, vamos primero todavía en la liga, así que no se preocupen Chicos, semifinales de Copa eh, Vamos a retirar todas las ofertas de los jugadores No queremos perder a ninguno todavía de momento las medias siguen igual. Ismael está un poquito cansado. Así que lo que. Bueno, es que Ismael está cansado. Pero es las fin... la semifinales de copa, tío. ¿Adrián de medio centro? Nada, menos cuadro. Hombre, Alvarito juega muy bien aquí. Vamos a poner ahora a Adrián. Ya que Miguel no. Vamos a poner a Adrián de titular. Chicos, contra el Betis B, semifinales de copa de ref. Esta rara que nunca lo había jugado. Internacional de Madrid Deportivo La Coruña Que la Deportivo La Coruña Cuidado que está fuerte Aunque Dux también Cuidadito, eh con vale, Voy a poner a semifinal Obviamente Pero lo demás eh, Bueno, la final puede que lo deje Para el siguiente episodio Betis, ¿Ve, ¿ve? Vamos allá ¿Qué pasa a mí? No, se la pasa a Joel Joel la... Bueno, ¿qué pase de Joel a mí? ¿Qué pase de Joel? Puedo hacer cualquier cosa Maravilla Aarón de cabeza No llega Es bajito Ojo, que Aroni está marcando mucho, ¿eh? Sí. Ojo, Johanna, qué buena. Qué buena, qué buen pase. Joel, Joel, te lo lleva. Joel. Nah, retrocede. Donovan, Donovan que no está apareciendo hoy. Johanna, Johanna de delantera. ¡Johanna, tira! Casi marca Joana. Johanna. Puede haber sido el primer gol de Johanna. Ojo, ¡taconazo! ¿Qué? ¿Qué asistencia? Increíble que Qué pedazo de asistencia, eh. Donovan marca un gol, por hablar de él. Pero la jugada ha sido de johana La jugada ha sido total de Giovanna. Mirar eso. Taconazo y bueno, gol. Increíble. 1-0, chicos, contra el Betis Deportivo. Pues nada, 1-0, minuto 20. Vamos bastante bien. Sin perder. De momento ningún partido así Que hayamos visto físicamente <ríe> Porque de simulaciones Si sí hemos perdido dos Morales A Sabedo ¿De quién ha sido la entrada? No sé Creo que de Donovan Cuidado que el Betis Está jugando bien Pero ya sabemos que nosotros Le cerramos muchos huecos Ahí está Aarón Nosotros somos más rápidos Venga Joel Vamos Sube Y Brian por la banda Ojo, oh, Puede ser el primer gol de Brian Puede ser el primer gol de Brian ¡Gol de Brian! ¡Vamos! <ríe> primer gol de Brian en su vida Ahí está Ahí está, 2-0 contra el Betis B Genial, tío, genial Qué gran equipo, tío Qué gran equipo, patrocinando Tirma y Twitch Claro Vamos, chicos Gol de Brian, primer gol Y por fin, porque soy extremo y no he marcado, tío Un gol Menos mal Pone en un partido, pero bueno ¿Qué está haciendo? Madre mía Seguro que los partidos que hemos perdido Es porque cuando simulamos Las plantillas, se o sea No son las correctas Gol del Betis B, eh, cuidado 2-1 Así que nada, gran jugada del Betis de su parte Nosotros fatal la defensa esa banda hay que mejorarla, llena. Dando un tic en el ojo, eh, de verdad Ojo Joel y Brian, eh Nah, Joel, ¿qué hace Haciéndote a la esquina, tío ¿Por qué se van a la esquina? Eso es muy falso, eh O sea, hay que cambiar los mods De jugabilidad José Juan José Juan José Juan? Juan, vamos José, ¡Oh, sí! entra, hombre Ojo a Barito abajo Ojo a Barito, ¿puede tirar a hoy ¡Ay, el bonito ¡Ay, Alvarito! ¡Sorprendiendo al mundo entero! ¡Qué grande! ¡Con el 69! Es verdad, tenemos que cambiar las dorsales, que Ismael me lo pidió. Pero Alvarito se queda con el 69 para el cachondeo. así que. ¡Golazo, eh! ¡Golazo de Alvarito! Increíble. Gosh. Aparito, vamos a Brian y a Barito. Ahí está, vamos Joel Joel se la pasa atrás a Donovan Donovan a Aparito a, a Joel, que tiki-taka Ojo, Joel le da al cuerpo Se la pasa a Donovan, Donovan se la pasa a Alon Se la, da, se la devuelve de nuevo y, de, y se la vuelve a pasar a Aarón, están jugando al tiki-taka ahora, eh Cuidadito Mía, mía, tuya, sí, eso es Aarón, tira, Aarón, tira, Aron. ¡Qué golazo! ¡Qué jugada y qué maestría de equipo! De verdad Ponen 1-1, pero vamos 4-1, ahora lo cambio 4-1. Increíble. Por una vez que marcamos un gol, a Alvarito y yo, se nos ha crashado. Venga, vamos. Ahí está, bien. Vamos, Ismael. Vamos, Joel. Buena, Miguel, vamos. Paso atrás, a Alvarito. Alvarito está pensando, se la pasa a Joel de nuevo. Joel que está controlando la situación. Se va por el medio, Aaron. Aaron se la pasa a Joel. ¿Qué pasa? Increíble. ¡Qué golazo! 5-1. 5-1, gol de Joel. Aunque ponga 2-1, no haga, hagáis caso, que ahora lo cambio. Lo más efectividad imposible. Joana, se la pasa atrás a Domingo. Domingo está nervioso, no sabe quién pasársela. Puede despejarlo probablemente sí. Lo hace. No llega. Y el balón para el Betty. venga. Vamos yo. Ahí está. Brian a Joana. Qué química hay entre esos dos. Miguel. Aarón Ojo, Aarón Solo, Aarón Solo. Solo. Solo. Solo. No tírate ahí, pero marca. ¡Oh! Oye, qué follazo. <risa> qué follazo ha sido ese. Qué locura. De Aarón. Qué locura. 6-1. Dios. Qué pedazo, ¿cómo se llamaba eso? Último corner. Centrarón y... pita final. Pip pip pip. 6-1, chicos. Joder, qué partidazo. ¡Qué partidazo! Una igualada, pero nada más lejos de la Vaya baño, a estas alturas de la competición. Baña, baño exactamente 6-1, chicos, aunque ponga 3-0, da igual 6-1 Y el Deportivo se va a la final contra la Estrella Rosa Ahí está Deportivo de la Coruña, 1 Dux, 0 Estrella Rosa, 6 Deportivo, o sea, Betis, Deportivo, 1 Qué partidazo de verdad, increíble Ahora dice José Juan A ver qué dice José Juan 50.000 euros nos han dado <ríe> Hola a usted jefe, ya sabemos que la gente en el entorno está murmurando Sobre la posición que me ha colocado últimamente Bien, solo quería decirle que yo estoy dispuesto a cualquier jugar. Vale, José Juan, eres el puto Vamos y ya está, venga eh... Vamos a simular ¿Cuántos partidos de liga quedan? Quiero terminar ¿Quién, ¿Quién gano? nosotros, 6 uno. ¿Y a qué? No eh, vale Sevilla B, gimnástica Albacete y Linares vamos a mirar cuántos partidos podemos hacer al siguiente episodio en el siguiente episodio vamos a dejar el deportivo vale tipo vamos a dejar este mes para para el siguiente episodio y vamos a terminar este con el último partido es que ya hemos jugado contra el Betis nada mira último partido contra Lucas Murcia hoy vale porque no hemos jugado nunca contra Lucas Murcia así en físico a ver Madrid Castilla Ganamos 2-1, genial. Castellón. Ganamos al Castellón. Y al Luca Murcia. No, simulé contra Luca Murcia. Soy su normal, pero hemos ganado. Hemos ganado, de igual. Contra Andorra, chicos. Vamos a jugar contra Andorra. Y en el próximo episodio terminamos ya esta temporada. Ya tiene pinta de que vamos a ganar la liga 100%. O sea. Contra Andorra, chavales. Andorra, el equipo de Dref. <ríe> vamos allá. Arranca el partido Andorra Club Fútbol Estrella Último partido de este episodio Vamos allá 6-1 le hemos ganado, al Betis, joder Ojo, Joana, que se le va Adrián, Adrián Ismael Ismael se ha pasado a Donovan Donovan, que hace un pase largo Ojo, de cabeza, pero nada No llega Ojo, Ismael Esmael pase largo, no le sale. Yo, él, no estaba ni corriendo. ¿Por qué ha desaparecido esto? Se ha bugueado en la pantalla. No sé, no sé quién está ahora jugando. Moreno, ahí está. Ojo, oh, de ah, Descanso, chicos. Cero, cero, ¿eh? A pues... costa ahí, en, el, en Andorra. Los dos escudos se parecen, ¿eh? Chaval, pero que dos no Esto. Que Joel tiene... ¡Ojo, Arón con 89 de media! ¡Ojo, Arón que recupera! Dios, como supere a Joel? ¡Ojo, Arón que va a superar a Joel! 89 de media. Tiene. Renner de nuevo, se la pasa a Costa. ¡Ojo, que puede...! No, no, no, no me lo puedo creer, que parece que va a marcar gol. ¡Qué jugada! Vale, bien, Abrito bien ahí. Adrián, palanca. Se la pasa a Joel en largo. ¡Ojo, que están ahí! Toda la delantera del Club Fútbol de Estrella. Contra toda la defensa. Aarón, se desmarca en carrera Puedes entrar, ¡centra! ¡Qué gran centro! ¡Tira a Ryan! ¡No! ¡Qué gran centro de Aarón! Perdón por petarles el oído, pero... Es que no me escucho con los cascos, ¿sabes? ¿eh? Ojo ahí, ahí Ismael, ¿qué va a hacer? ¡Se la pasa Joel! ¡Joel de cabeza! con Ahí está Joel Ahí está Joel Demostrando su cabeza y qué gran pase de Ismael, por favor Qué gran centro, tío Sí, señor, 1-0 Bien, Joel Oh, no van Centra, Brian Bueno, centra se, se la pasa en, en alta eh, Como se diga, no sé cómo se llama eso Pase largo, ¿no? Pase. Brian a Joel Oh, Joel Coño, vamos, Joel Metiendo cuerpo. se la devuelve a Brian Brian no sabe qué hacer, mete cuerpo. Se la pasa a Joana, a Johanna, a Joel Joel se la vuelve a pasar a Joana, Joana Ismael. Tira Ismael. No, no tira. Se la pasa atrás a mi. Gol. ¿Del varito? ¿Del varito otra vez? ¿Quién ha marcado? Creo que ha sido el No, se ha quitado. Gol de Alvarito, ¿no? Gol de Alvarito. Vamos. Ahí está Alvarito. ¿no? Ha marcado más goles que yo, tú. Joder con el Álvaro, tú. Gota Barito nos hace ese 2 contra Andorra Y ya esto prácticamente somos ya ganadores de la liga, o sea Ya esto creo que nos hace ganadores de liga ya A ver Por lo que dijo antes los comentaristas Mines Joder, Medun se la pasa a Moreno Moreno retrocede porque está presionado por Alvarito Acosta, Acosta, Palanca defiende, defiende Palanca Ahí está, bien Joel sale, ¿por quién? Por el mierdas ese Por Taylor, venga, Taylor de que quiso... Vale, Domingo, buena atrapada Ya está, minuto 89 Despejamos para arriba, esa es, perdemos tiempo Ya está, ahora sí que sí Termina el partido, chicos Con un 2 a 1 lo sabía que iba a marcar. Pero ya no le he dado tiempo. Menos mal. Que sí, que es el japonés. Tú, ¿qué hace Cubo ahí? ¿Qué hace Cubo? Está Cubo en Andorra. ¿Qué coño? Lo he fichado. ¿Qué ha fichado Andorra? Cubo. Menos mal que ha marcado Parito, tú. Menos mal que ha marcado Parito. Pero nos llevamos la victoria. Uno, dos. Genial. Le hemos jugado mucho mejor con Andorra, sí, la verdad. Y nada, pues jugaremos lo que nos queda de partidos en el próximo episodio Y también jugaremos contra el Deportivo de la Coruña en la final de Copa Que ahí está puesto séptimo El Racing de Santander, que tiene pinta de que va a quedar primero Y se subiría a segunda división con nosotros, el Racing El Badajoz, que ahí está intentando luchar, pero no llega, creo Y el Pedaliz Promesas, pues último Y nuestro último es el Andorra El Albacete está muy flojo también, eh Vamos a jugar con el Albacete Voy a quedarme aquí para el próximo episodio Y voy a mirar lo del desarrollo A ver qué tal vamos nosotros Diego Rodríguez, no sé quién eres No me interesa la verdad Ojo, Johanna, a ver, Johanna eh, En 16 semanas, aquí Johanna, podemos hacerle en 16 semanas Un 84 de media Vamos a mejorar la defensa, Johanna Este no me interesa Aymar, a ver, Aymar en 18 semanas Puede mejorar Central Defensivo A ver, Palanca. En dos semanas. En dos semanas. En dos semanas se puede mejorar de media. En 15 semanas, José Juan. Joder. Adrián puede mejorar en ocho semanas. Libero. Este, este no sé quién es. Yeneday. Yeneday puede mejorar en 21 semanas. 12 semanas. Este no me interesa. Domingo. En 10 semanas. A ver, ahí, fuah. Domingo ya, mejorando la media. Este Paul, Joel. Joel tiene 90 de media. Y en 6 semanas, en 6 semanas, weón, bueno, lo que tiene. Joel, es que necesita mucho más posición de ataque. Joel, eh. Pero en 6 semanas ya tiene 91 de media, Joel, increíble. A ver, yo, en 2 semanas, en una semana, y puedo subirme uno de filigranas. Me subo uno de fileranas. Quiero tener cinco de fileranas. Es súper irrealista yo tener cinco de fileranas porque yo soy malísimo regateando. Pero eh, lo quiero, lo quiero. Y pues, vamos a subirle rendimiento defensivo a Aron para que suba de media en siete semanas. Adams, Ali, Donovan. A ver Donovan. 60 semanas. Yo, Donovan. Donovan tiene un largo camino por delante para mejorar la media. ¿eh? Donovan se va a quedar ahí muy, muy, muy justo. A ver Ismael. En tres semanas, dos semanas, una semana. Vamos a subirte el... Podemos subirte de pierna mala o en una semana ponerte 87 de media. Con rendimiento defensivo. Te subiríamos la fuerza, agresividad, resistencia, robos, entrada y anticipación y pase corto. Pase corto ya tienes 98, pero bueno, te lo vamos a poner para que subes de media. Miguel, en cuatro semanas... O sea, ¿Podemos subir las cuatro semanas en, en pierna mala? Alvarito. Venga, me apetece mucho de Alvarito subirle la filigrana, la verdad. Pero le vamos a poner ancla para que suba más el ritmo. Alvarito va a subir más de ritmo está, está mejorando la velocidad Y ahí lo dejaremos Pero chicos, hasta el próximo directo Joel con 95 de media ahora mismo Alvarito con 89 Ismael 90 Yo 91 Donovan con 88 Adrón con 93 Day con 89 José Juan con 88 Adrián con 78 Johanna con 87 Domingo con 88 Aymar con 66, que baja uno de media. Miguel, 86. Y Palanca... Hostia, Palanca, 89. Cuidado, eh. Joder con el Palanca. Bueno, chicos, lo dejamos aquí. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego. Vamos a hacer el nuevo uniforme en directo.